Bueno, pues fue hace unos años, en un desarrollo que, que hicimos eh, donde nos centramos mucho en el producto y poco en la parte comercial y marketing. Entonces al final bueno, nos dimos cuenta que concentrarnos demasiado en el producto fue un error porque luego nos muy, fue muy complicado venderlo, entonces eh, pues nos dimos cuenta que estaba mal y, y se quedó ahí el producto. Empecemos con la motivación de, de ayudar. En principio estaba orientado a niños, pero luego, pues con el paso del tiempo, pues los mismos padres nos fueron dando un poco pistas de hacia dónde nos teníamos que mover. Empezamos con una pulsera Bluetooth, pasamos a un reloj GPS para niños y finalmente pues digo, fueron los propios padres de los niños los que nos dijeron que para sus propios padres pues podía ser una herramienta muy útil. Entonces, eh, empezamos a vender para dispositivos para gente mayor y fue... Entonces, ahí tuvimos un punto de inflexión y ya nos centramos en, en gente mayor. ¿Qué lo Nequi lo que ofrece principalmente es tranquilidad a las familias. Eh, todas aquellas familias que tienen una persona mayor con algún con principio de Alzheimer o algún tipo de deterioro cognitivo pues bueno pues tienen la problemática que cuando esta gente pues estas personas mayores salen a dar un paseo, una vuelta pues pueden desorientarse, pueden tropezarse y caerse y nosotros les damos la tranquilidad de saber en todo momento dónde se encuentran y poder comunicarse con ellos en caso necesario a través de unos dispositivos GPS que van escondidos en complementos que usan a, pues, en su día a día no ya te necesitas llevar un teléfono móvil sino simplemente con un reloj o una cartera o un cinturón pues pueden tener localizados Eh, no, no es algo que haya un, un player principal que, esté, que domine todo, porque es una solución bastante, bastante nueva, entonces no, el problema que nos estamos encontrando es que nos tenemos que dar a conocer entre todas estas familias que tienen esta, esta problemática, pero bueno, estamos ahí trabajando para conseguirlo. <risa> Ver, nosotros tenemos distintos tipos de localizadores, empezamos en, el, en los relojes pero nos dimos cuenta que había muchas personas pues, que querían seguir con su reloj de, de toda la vida. Eh, entonces los relojes o se los quitaban o no los querían, entonces sacamos otros dispositivos también con un GPS escondido como podía ser un cinturón mucho más disimulado donde las personas, pues, muchas de estas personas ni siquiera sabían que llevaban un localizador con ellos o igual que el cinturón, pues sacamos un colgante o un llavero o incluso una cartera o un monedero que lleva el localizador escondido dentro Bueno, nosotros realmente eh, no ayudamos a tratar el Alzheimer, lo que sí tratamos es de mejorar la calidad de vida de las personas que lo que lo sufren, eh, aumentándoles, ayudándoles a aumentar su autonomía. Es ciertamente común que cuando estas personas, pues, eh, se desorientan la primera vez, muchas veces las, sus propias familias, por miedo a que se puedan desorientar y perder, les restringen las salidas. Entonces nosotros con esta solución lo que conseguimos es que es, no restrinjan estas salidas, ya que en todo momento pueden ser localizado y en caso de que se desoriente y se pierde, pueden ir a buscarlo y, y volver a poner a casa sano y salvo. Pues en nuestro caso estamos empezando ahora a trabajar con, llevamos un año de trabajando en Italia y también estamos empezando a partir de este verano pasado empezamos en Suecia y en Portugal. Para nosotros, para nosotros, <ríe> lo que nos ha funcionado muy bien y hemos tenido claro desde el principio es que necesitamos una persona nativa en, en el propio país, ¿Vale? porque si no desde aquí para nosotros dar el soporte en otro idioma distinto es realmente complicado, entonces tener esas personas que estuvieron ahí unos dos seis meses formándolas y luego pudieron ir a sus países nosotros fueron, fueron clave en poder hacer esta expansión de una manera organizada y, y adecuada. Eh, no tengo una empresa concreta o empresario, lo que sí me gusta mucho son todas aquellas empresas que tienen unos valores fuertes y que trabajan por ellos. Entonces me gustan y si además los comparten conmigo esos valores, pues, pues mucho mejor. Pero no tengo una concreta como tal.